qué tal, nuevamente Alex Loli, Family Blog les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros, y bueno, como se la están pasando, como se la pasaron este día, este maravilloso domingo, y bueno, pues aquí ustedes están viendo, les vamos a compartir nuestra nueva receta del día de hoy, se llama Salchipapa estilo casero, entonces... Voy a mostrar lo que necesitamos, todos los ingredientes. Aquí tenemos ya la papa lavada, desinfectada, limpiada y cortada y está en rodajas. Es una papa color amarilla, pero puede ser de su preferencia, al gusto de ustedes puede ser amarilla, puede ser roja. su preferencia entonces la cantidad pues es depende de ustedes, en este caso para nosotros pues este como siempre les he compartido solo es para dos personas aquí yo rebané, limpié seis papas más o menos un, un término medio, estaban medianitas las papas entonces aquí también ya tenemos todas nuestras salchichas el platillo de hoy se llama salchipapa estilo casero. Entonces miren, aquí ya están mis salchichas, también las salchichas pues pueden ser de, de su preferencia igual, pues hay mucha variedad. En todas las tiendas donde acostumbremos a comprar pues todo nuestro mandado de toda la semana, este, hay mucha, mucha variedad de salchichas. Entonces, en mi caso, pues ahorita traje esta, que es este, una salchicha ahumada. Pues vamos a ver, a ver cómo sale, ¿verdad? Este, pues ya la hemos probado y está muy deliciosa. Entonces, aquí les estoy dando la presentación de la salchicha. Es un platillo muy sabroso, muy delicioso, muy económico, para pues, una comida muy saludable. Entonces, este, dependiendo si son para dos personas, tres, cuatro, cinco. En mi caso, ahorita de la salchicha, de la tienda me traje dos paquetitos. Son dos paquetitos de salchicha. Bueno, pues aquí está. Entonces, seguimos con los ingredientes. Eh, como les comento, es papa. La papa puede ser en rodajas, en cuadritos. Es de su preferencia, es pero pero a mí me gusta para... Para este platillo que es salchipapa, en estilo casero, pues en rodajitos. Seguimos con los ingredientes. Los ingredientes son dos naranjas, el jugo de dos naranjas. Vamos a llevar también una cucharadita o dos cucharaditas de papicra. Es este, un sazonador que le da mucho sabor y también le da color. Es muy sabroso, es muy rico. Papitra lo utilizan mucho para muchísimas comidas, en diferentes países, Pues es delicioso. Vamos a llevar una cucharadita o dos, yo en este caso puse dos cucharaditas de mantequilla. Eh, otro ingrediente que no podría faltar, miren, es el ajo. El ajo ya lo tengo aquí en esta presentación. Son dos cucharaditas de ajo muy bueno. El ajo también yo acostumbro siempre comprarlo en las tiendas y en un bote. Se me facilita mucho y pues está muy bien y está muy, muy sabroso. Entonces, otro ingrediente que no podría faltar. Aquí están dos ingredientes. Aquí tengo lo que es cilantro y lo que es perejín Así viene en un botecito. Hay botecitos separados de cilantro y de perejín pero en este platito tenemos mixteado cilantro y perejil entonces es otro ingrediente otro ingrediente que no podría faltar es una cucharita de cucharada perdón con emoción verdad este una cucharada de pimienta y del lado izquierdo una cucharada de sazonador, el sazonador también siempre es de preferencia al gusto de ustedes, pero yo acostumbro mucho el Nor Suiza, que es el sazonador el caldo de pollo. Pues es un sazonador muy bueno. Y al utilizar el sazonador, que creen, yo ya no uso la sal, como en mis dos vídeos anteriores, en las dos este, recetas que compartí. Yo les comenté que yo no uso sal porque pues ya tenemos bastante sal con el sazonador, pero eso es al gusto. Entonces aquí yo no voy a tener presentación de sal porque no la uso ya con, con el sazonador, pues está muy bien. Otro ingrediente, pues la cebolla. La cebolla no podía faltar y pues este, le da un sabor muy delicioso siempre a todas las comidas. Nunca puede faltar lo que es la cebolla. El, el, este, el sazonador Nor Suiza, que se le llama igual como muchos lo conocen, tanto de pollo. La pimienta, el cilantro o perejil, el ajo. Y en este caso, como es un platillo que se llama salchipapa, estilo casero, pues va a llevar mantequilla, va a llevar picra, va a llevar naranja. Y otros ingredientes que le vamos a anexar, vamos a hacer una, una cucharadita de mostaza, le vamos a poner un poquito de salsa de soya y tantito aceite de, de olivo. Ah, y voy a sacar la botella, se me pasó. Este, ahorita a ver si me la... ¿Me, la, me, la. ¿Me permite el, el vino, por favor? Este, va a llevar también... Vino blanco, que ese es el toque, ese, ese es el toque de, de, de la comida, entonces también va a llevar vino blanco y lo vamos a, a mezclar todo. Entonces ahorita vamos a, a, a hacer nuestra preparación, miren ya, ya tengo aquí el vino blanco, el vino blanco hay de muchas presentaciones, en este caso pues yo tengo este e incluso hoy lo vamos a estrenar con esta receta porque apenas lo compré ayer. Entonces vamos a ponerle vino blanco, vamos a ponerle mostaza, una cucharada, una cuchara en media, salsa de soya y tantito aceite de olivo para que quede este rico y delicioso platillo. Miren ya aquí ya tengo engrasado mi, mi, este, mi cazuela para meterla al horno. Al horno lo vamos a poner a 300 grados, aparte de que pues esta receta es muy rápida. Muy sencilla, muy fácil, deliciosa. Este, a 300 grados por 30 minutos. Ya cuando veamos que ya son los 30 minutos, checamos con un cuchillito la salchicha y la papa. Y si, y si ya vemos que ya está cocidita, entonces abrimos la puerta del horno para dejarlo otros 10 minutos. Para que quede bien, bien doradita la papita, muy sabrosa la salchicha, en el caso de que les guste esto es doradita este platillo pues es doradita y si no pues nada más lo dejan unos 35 a 40 minutos con la puerta cerrada del horno bueno entonces y otra cosa que antes de de, de que ya se empieza a cocer eh, la salchipapa este, debemos de precalentar el horno unos 15 minutos antes bueno entonces estos son todos nuestros ingredientes que vamos a llevar. Vamos a comenzar a preparar. Es muy sencillo, muy rápido. Una deliciosa comida. Bueno, entonces continuamos. Bueno, pues ahora este, vamos a introducir este, todas las salchichas. Le vamos a, a, a anexar los ingredientes. Los ingredientes para... Para que quede todo perfectamente, le vamos a poner la papicra. Le vamos a poner el sazonador y la pimienta. Vamos a ponerle el cilantro con el perejil. Vamos a ponerle el ajo. Vamos a, a ponerle la cebolla. Y vamos a ponerle las dos cucharaditas. Es cucharada y media de lo que es de mantequilla. Se quedó aquí una salsita, perdón. Le vamos a poner un poquito de mostaza. permítanme un segundito que está ahí apretada aquí, ya está, una cucharadita de mostaza, le vamos a, a poner tantita mostaza, pero eso es al tanteo, pues es de hecho una, una cucharadita, ahora le vamos a poner también una cucharadita de salsa de soya, yo se la voy a anexar al tanteo, es poquita nada más, salsa de soya, ese es al gusto de ustedes, por eso no lleva sal porque pues esto ya es un poquito salado. Y le vamos a poner un poquito de, de vino blanco, que es lo que le va a dar el sabor. Ahora le vamos a poner las naranjas, con pep. Es el jugo de dos naranjas. De preferencia, pues ya tener la naranja ya este en jugo. Pero yo las tengo aquí así, nada más a la mitad. Pero pues obviamente nada más es ese, anexárselas. Y le va a dar un sabor muy, muy, muy sabroso. La receta de hoy se llama salchipapa estilo casero. Entonces aquí vamos con con la naranja ahora lo vamos a revolver todo miren todo todo se tiene que que integrar los colores, los sabores así va todo y bueno pues entonces este vamos a, vamos a a seguir anexando todo, miren todo está quedando perfectamente, le va a dar mucho sabor el jugo de naranja, el vino blanco, la mostaza, la mayonesa, la salsa de soya, Esta es la, la cebolla, pues nos va acomodando y las especies Entonces ahorita ya nada más es anexarlo y vamos a, a, a, a colocar la papa. Seguimos entonces, ya tenemos aquí nuestra papa. Le vamos a poner un poquito de sazonador. Le vamos a poner un poquito de paprika para que le dé sabor. Le vamos a poner un poquito nuevamente de lo mismo de perejil para que le dé sabor a las, a las papas. Le vamos a poner un poquito de pimienta, pimienta es al gusto también, pero realmente sí le da este un sabor muy bueno a, pues a todo. Le vamos a poner vino blanco y le vamos a poner un toque de aceite de olivo para que se cozan las papas. Entonces... Vamos a revolver todas las papas abajo. Ya tenemos este engrasado con mantequilla, y así es como van a quedar. Entonces, ahora le vamos a anexar las salchichas. Bueno, aquí ya tenemos nuestra rica papita. Ahora le vamos a anexar todo lo que es las salchichas, todo lo que preparamos, este, va a quedar muy muy bien, en este momento ya lo estamos anexando. entonces ya nada más es acomodarla, miren, las salchichas son enteras, ya quedó todo incorporado, lo que se le anexó de los condimentos y pues ya nada más es llevarlo al horno a 300 grados por 30 minutos lo destapamos, lo checamos y lo dejamos por otros 10 minutos que van a ser 40 minutos para que quede bien doradito pues después de 40 minutos pueden abrir la puertita del horno y ya dejarlo por lo menos unos 5 minutos nada más para que para que se dore un poco entonces ahora ya nada más es tapar vamos a incorporar al horno. Bueno, en un segundito más este les doy la presentación de cómo quedó el, el platillo salchipapa estilo casero. Y bueno, continuamos. Bueno, aquí ya tenemos todo en el horno. Vamos a taparlo para que se lleve su tiempo de cocidos y en un segundito más vamos a emplatar, vamos a darles la presentación y seguimos con este delicioso platillo salchipapa estilo casero aquí estamos nuevamente con nuestra presentación así quedó nuestro platillo y emplatamos y quedó muy muy delicioso miren salchipapa estilo casero miren las papas quedaron bien ricas muy cociditas las salchichas quedaron perfectamente bien y pues es un platillo como les digo delicioso así es que nos vemos en el siguiente vídeo como siempre es un gusto saludarlos deseando de que siempre todos estemos bien Feliz fin de semana y feliz inicio de semana. Y bueno, como siempre, pues los invito a que nos hagan el grandísimo favor de suscribirse a nuestro canal. Ale Loli, Family blogs Por favor, compartan nuestros videos. Déjenos un like para saber sus comentarios. ¿Qué opinan de nuestra receta, recetas porque estamos empezando desde la tercera y pues un like si les gusta de favor, sonrían a la vida ya así serán mucho muy felices, ánimo y saludos a la distancia, nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto amiguitos.